Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico. Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 11 al domingo 17 de octubre del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Pues no sé cómo les pasa a ustedes, pero a mí este año se me ha pasado volando. La verdad, este ha sido muy rápido. Y este bueno, pues espero que todo el mundo se encuentre muy bien. Y este te recuerdo, pues lo de la pandemia todavía no ha pasado. Este, hay que todavía tratar de resguardarnos lo más posible. Tal vez ya estés vacunada, vacunado como yo, pero pues aún así se puede transmitir el virus este a través de según esto, cualquier superficie, ¿no? la planta de los pies, las manos, etcétera, la ropa también, inclusive. Entonces, bueno, hay que tener todavía ciertas precauciones y minimizar lo más posible las salidas. Pero bueno, ya si estás vacunada o vacunado y tienes las vacunas, entonces este, ambas, pues ya puedes tratar de tener un poquito una vida más normal. ¿no? Bueno, empecemos con la lectura. ¿Sabes que empieza con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María? Si es la primera vez que escuchas este oráculo, te invito a que te suscribas al canal y que lo compartas, por favor. Por más gente que reciba estos mensajes de los ángeles, pues mejor. Muy bien. De mis cartas, que son estas de acá. Escojo tres cartas, me guío por mi intuición, antes de hacer las lecturas llego a armonizar las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes y la carta que sienta que es la carta adecuada, es la carta adecuada, tiene que haber cierta de certeza dentro de esto. todo el mes de octubre quiero promover a Luis Luis pues ya es amigo <ríe> es un joven que tiene pues muy desarrollada la evidencia y la verdad también es sanador de hecho ya le hice su numerología y bueno sus números son muy claros y nos, nos dicen los números que él nació para ser sanador. Entonces, bueno, sana desde cuestiones emocionales, a cuestiones físicas, que bueno son las que manifestamos, como saben, si no hemos resuelto cuestiones emocionales o espirituales. Entonces, bueno, este de estas cartas de la sanación con ángeles, también de Doring Virtue, escojo una carta que es para todos nosotros, muy en especial para quienes celebren algo, tengan un evento o una situación especial. Entonces, bueno, empezamos con la lectura. Bueno, quería terminar de decir lo de Luis. Entonces, lo he recomendado a través de este canal. Gracias a Dios, la gente ha respondido. Y yo la verdad este pues lo quiero apoyar lo más posible porque su trabajo es de luz, es de es positivo, este hay mucha charlatan en esto. Yo de hecho me estoy haciendo unos tratamientos faciales, este, también algo para bajar de peso, pero antes de eso pues hice unas consultas este, emocionales y de evidencia y espirituales y bueno la verdad este me ayudó muchísimo entonces bueno, nada más puedo hacer más que recomendarlo y pues aquí voy a poner los datos él atiende a gente también de todo el mundo en realidad entonces este, mándale un whatsapp y este y bueno pues él ya te dirá cómo se ponen de acuerdo en cuanto al pago y cómo cómo funciona esa situación, ¿no? Pero sus precios son muy, muy decentes y este, y bueno, pues ya para cosas físicas, de qué sé yo, un facial o algo así, pues ya habría que estar presente, ¿no? Pero las consultas que se puedan hacer a distancia y las sanaciones a distancia, se pueden hacer. Muy bien, empecemos. ¿Qué nos quiere dejar saber la Virgen para esta semana? Chon, chon, chon. Action, acción. Nos piden tomar acción. Así se ve la carta. Y la carta dice: Today I take action related to the priorities that I have previously put off. Hoy tomo acción en cuanto a las prioridades que he hecho a un lado previamente. Entonces, bueno, el, nuevamente saber cuáles son nuestras prioridades y tomar acción este, si has visto los videos del último mes mes y medio este, yo había comentado que tenía ahí una dinámica familiar y una situación este, pues no muy agradable y pues en conclusión este, Luis de quien estaba hablando pues me dejó ver claramente de que tengo que fijarme en mí y no dejar que nadie opaque mi brillo y, este, y pues concentrarme más en mi vida que en esta dinámica y la verdad pues me ha servido muchísimo este, sí, no, ya no me engancho pues no <risa> y, uh, y pues es algo que no puedo resolver porque no está dentro de mi voluntad he hecho todo lo posible este, igual invocando a los ángeles este, que llenen de luz a estas personas y bueno, ahora sí que más no puedo hacer de lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, este... Y es, es a lo que voy ahorita con esta carta, de que a veces olvidamos las prioridades, ¿no? Y decimos, no, bueno, pues mi prioridad es esta, o pensamos que es tal prioridad. Y pues en este caso me abrieron los ojos, me dijeron, no, esa no es tu prioridad, tu prioridad eres tú, tu vida, y este, pues todo lo demás... Así que si no lo puedes cambiar y si esa que parte es lastimoso, pues hazlo a un lado, ¿no? Simplemente. Entonces, bueno, tomar acción, ¿no? Y en cuanto a nuestras prioridades. Entonces, bueno, vamos a ver cómo empieza la semana. Para el día lunes y martes la carta dice Fe. Y dice Arcángel Miguel... Mi fe en Dios, los ángeles, la vida, y en mí mismo, en mí misma, es inquebrantable. Es el pacto de luz con la existencia. Confío, fluyo y brillo en paz. Amén. Entonces, bueno, justo con lo que estaba diciendo, cuando estamos en paz con nosotros mismos y estamos fluyendo de esta energía de luz, de amor incondicional y donde como la fe misma es inquebrantable este pacto que tenemos con Dios pues todo lo demás sale sobrando en realidad entonces eh, ahora para la gente que tenga dificultades en tener fe mantener su fe en alto he este, hecho la comparativa o la analogía de que bueno cuando plantamos una semilla de girasol, pues la plantamos en el jardín, y este, una maceta, y bueno, si le damos el cuidado adecuado, sabemos que después de cierto tiempo va a salir una plantita, esta va a crecer, y bueno, cuando ya sea adulta, pues va a sacar la flor de girasol, ¿no? Este es el proceso de la vida, entonces, pero tenemos esa certeza, porque sabemos que esta es la semilla de girasol. La falta de fe es de. ya sembré la semilla, pero pues todavía no ha germinado, no será que se pudrió, que pasó esto y empiezas a dudar. La fe es certeza absoluta, ¿no? Que tienes la certeza de que eres un hijo, una hija de Dios, que eres amada, eres amado a pesar de lo que estás viviendo a pesar de la familia a pesar de los amigos a pesar de la pareja este, a pesar de tus propias ideas o emociones Dios nos ama a cada uno de nosotros ¿no? y entonces eso nos debería dar la fortaleza de saber que pues, tenemos un propósito de estar aquí en esta vida y bueno, volviendo a la analogía pues eh, la cuestión es de saber, ok, este, esta es la situación, en este caso las semillas de girasol, y si le doy el cuidado necesario, pues va a nacer, va a crecer y va a ser, ¿no? Y pues igual con nuestras acciones y nuestras, nuestra vida, es exactamente lo mismo. Entonces mantengamos nuestra fe en alto, y como dice la carta, confío, fluyo y brillo, en paz y con lo que decía al principio no dejes que nadie opaque tu brillo que ¿Okay? quien fuera muy bien entonces seguimos para el miércoles y el jueves la carta dice consuelo es el arcángel Israel y dice ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación respeto la voluntad divina encuentro la paz y la tranquilidad bueno, aquí vuelvo a lo que dije al principio. Cuando vives una situación como la que yo he viviendo, y creo que muchos la han de estar viviendo porque como que hay mucha sincronía luego con las energías. Si ya hiciste lo mejor que pudiste, diste lo mejor de ti, etc. Y pues de plano no se puede cambiar esa situación, pues... ...hay que aprender o a vivir con ella... ...o de plano alejarte... ...de estas personas o de esta situación... ¿no? ...y bueno, en mi caso ya sé que no me voy a alejar... ...de la situación o de las personas... ...entonces tengo que aprender a vivir con ella... <risa> ...y bueno, aquí igual... ...nos están consolando... ...puede ser que... ...en mi caso... ...pase algo otra vez... ...desagradable... ...entonces van bueno, a ya ser de entrada... ...no engancharme en esta situación y consolarme sabiendo que soy un ser de luz, que soy un ser amado por Dios y que yo me amo a mí mismo y que pues no es necesario ni la aprobación ni el amor de nadie más. ¿no? Entonces ahí están los ángeles para apoyarnos en este sentido. Muy bien. Para el viernes, sábado y domingo la carta dice Sensibilidad Miren, no sé si fue la semana pasada, pero creo que sí, donde nos pedían trabajar el lado femenino, la energía femenina. Y esta es una carta muy similar a esa. Dice Arcángel Janiel o Anael. Y dice, ayúdame a contactar con mi energía femenina para que a través de ella experimente sus virtudes, las cuales son comprensión, dicha, amor. Arte y Unión Entonces bueno, yo creo que está muy clara la carta No tengo que Decir algo adicional Y bueno, muchas felicidades y bendiciones A quienes cumplen años La carta dice lo siguiente Arcángel Miguel Bueno, esto a mí me dice Que Arcángel Miguel ahí está para cuidarnos Protegernos Y de que todo va a estar muy muy bien ¿no? entonces estemos tranquilos el príncipe de los arcángeles nos está acompañando durante nuestra travesía de vida en general y bueno muy en especial en esta semana ¿no? para mí el arcángel miguel de hecho representa la energía masculina entonces me llama un poquito la atención de que nos hagan hincapié en mantener abierto este canal de sensibilidad. Yo lo que creo es justamente encontrar este balance, porque mucha gente dice, bueno, si abro mi lado femenino, el, el lado sensible, y pasa algo emocionalmente desagradable, etc., entonces pues voy a ser vulnerable, susceptible y pues mejor no me abro para que no me afecte. ¿No? yo creo que va un poquito por acá porque normalmente cuando nos ponen esta prueba es como decir, a ver no dejas de ser un ser amoroso no dejas de ser un ser maravilloso de luz, etc. y de nada sirve el estarte cerrando emocionalmente porque aparte en mi caso por ejemplo no es, no es mi naturaleza entonces, es más bien tener esa sensibilidad, ese equilibrio, decir, ok, si hay esta situación, qué sé yo, de injusticia, de desamor, de lo que falta de respeto, lo que fuera, dejar que se te resbale. Así como, como que si no estuvieras ahí, ¿no? <ríe> y dejar que las cosas simplemente se den, fluyan y tener esa sensibilidad para ti de quererte, amarte y decir, pues, este, pues no, tal vez están errados en lo que están diciendo, lo que están actuando, pero pues no importa. ¿no? Yo no tengo que ver nada con esta situación. Entonces verlo un poquito como si fuera una obra de teatro, de que bueno, nos involucramos emocionalmente, pero no somos nosotros realmente a quienes le está pasando algo y yo creo que tal vez en ese sentido es la sensibilidad, ¿no? de tener esa sabiduría mayor de salirnos de esta situación y no engancharnos y bueno al fin y al cabo contamos con toda la protección y el amor del arcángel miguel entonces es importante tomar acción esta semana si estabas esperando el no sé buscar un trabajo hacer un cambio este, tomar una decisión no esto es lo que nos están pidiendo ver nuestras prioridades y ahora es momento de actuar ¿no? de hacer algo, bueno, pues les deseo una muy bella semana a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren un abrazo de luz, muchas bendiciones y les agradecería si pueden compartir, no solo darle like, sino realmente compartir estos videos, para que esta comunidad de luz cada vez se expanda y se haga mayor ¿OK? hasta la próxima ocasión, con mucho amor, namaste.